hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer paté al queso que es un manjar para dioses y los ingredientes son una lata de mejillones una lata de atún y tres quesitos echamos los quesitos los mejillones eso sí, tienen que estar escurridos. Y el atún. Y ahora lo batimos. Hemos acabado de batir y ahora lo echamos en el bol. Se echa en el bol. Ahora hay que meterlo una hora en la nevera y a esperar. Ya ha pasado una hora en la nevera y ahora vamos a untar el canapé. Y está de lujo. Mirad qué bonito ha quedado el paté emplatado. Bueno amigos, espero que os haya gustado el pate al queso que hemos hecho hoy. Ya veis que es muy fácil de hacer y rapidísimo. Así que, darme gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!